está bien Bueno, el esto dice Cruz Azul es campeón Se acabó la maldición Todo el mundo habla de prácticamente la... Y mañana seguramente también los diferentes diarios de México Tendrán eh, como portada a este Cruz Azul Pero hay espacio para la polémica Y por ello se reincorpora con nosotros Felipe Ramorrizo para hablar de esa jugada clave En la segunda parte El gol que consigue el Cabecita Rodríguez donde hay un fuera de lugar porque está, bueno, no hay un fuera de lugar Borguetti quiso lugar. que regresara Felipe Ramoniz Ah, no, el perfecto que sí, tiene una toma a Felipe a especial Bueno, ¿quién quién que ponga la toma convencerlo? que está ahí atrás A ver, Felipe, levanta la mano para ver cuál eres Levanta la mano para ver cuál eres Yo perseguí a Paul Fernández Felipe, bienvenido otra vez Hola, David pues, eh, a ver Felipe, sí. no me aceptaste la, la vez pasada no aceptaste que, que existía controversia nada más no queremos que nos digas que realmente tenía que haber sido invalidado el gol lo único no, que es, queremos es, es, que, es que admitas es que hay espacio para la controversia es que esa toma Puede no ayuda ser. hay una toma que viene, viene de ser? atrás Pero, pero la, toma donde se ve de atrás. la verdad yo no yo no veo o sea, dudas ve, vean lo, la, el señalamiento del árbitro de inmediato le dice el VAR que es gol yo no, yo no veo interferencia, no veo que... ¿No tienes que la toma de atrás? Portero. No, no, no lo sé. Ah, no bueno. lo sé. Sí, no la debemos tener porque la pasamos en el resumen. burguetti corre, corre, no corre poner. más rápido. Eso lo el, tiene. Cabecita Rodríguez que Paul Fernández. Lo supera en la carrera. Bueno, ok. Ahora, si Fénico, tenemos fútbol, la toma fútbol, de la parte, cuando se ve la, la espalda de los jugadores, que la pasamos en el resumen, si la pueden poner en esta. Ahora la buscamos. La parte donde dice a que Paco... Que Fernández trae sí. línea recta, se va a dar cuenta que se va a la izquierda. Sobre es que esa toma Sí, corre, pero corre. no participa. Ese es el problema. ¿Saben qué me llama te, la te atención? De... Me, me llama la atención que he leído, escucho a Felipe y he leído y he escuchado a los demás árbitros. Y bueno, no sé de, de, de todos, pero los que he leído, todos están de acuerdo con lo que dice Felipe. ¿eh? No ha encontrado Chiquimarco, Lalo Bricio, así varios, y todos dicen que es válida la jugada. Eso me llama la atención. Ahora, no el movimiento, Jared, nada más déjame, no el movimiento te pone en posición de fuera de juego. Tiene que existir la interferencia, impedir la visibilidad del portero, que distraiga a un adversario yo aquí no lo veo. ¿Qué dijiste? El hecho de que ah, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ah, ahí está. Acabo interferencia ahí está. no veo. Interferencia no, antes, no veo. Antes. No, no, antes, que distraiga. Que tape que la distraiga. visibilidad, que distraiga, no, yo tampoco veo. Porque, porque el portero de Santos se tira hacia donde va el cabecita. O sea, yo no veo ni alza las manos... La ni, salida, ni, ni, Felipe. O sea, el portero, perdón, el portero que, que cree que fue engañado o que fue interferido se para y protesta. Yo no veo ninguna de Acevedo que, que se pare y proteste. Yo la verdad, yo veo una jugada normal donde hay movimientos de jugadores en posición de fuera de juego, movimientos de jugadores que entran de atrás... Y la verdad eso no coloca a un jugador en posición de fuera de juego hasta que participa, saca ventaja de su posición, interfiere a un adversario y yo no veo en momento. No, y la verdad, la verdad que el Felipe no Estaba muy mal parado bueno, Santos. Bueno, a ver muy si mal el productor parado. puede poner la jugada que digo. Es, esa no es. A ver, esa a ver, no a ver no si la vemos. Esta es la esta, esta no es, la, esta es la toma, esta no es, pues, pero de resumen que lo vamos ve como... a ver. A ver, Pero Paul pero Paul Fernández Cámbiala. no hace por la pelota. No, ver, Paul no. Fernández no hace por vamos la pelota. A ver. La y Orrantia no creo jugada, que venía atrás de jugada. ellos. Hay una jugada que se ve totalmente. Bueno, pero pueden ser diferentes tomas, pero es la misma jugada. Claro, claro. Nunca claro. hace por la pelota, Paul Fernández. Jamás. A ver, jamás, jamás. Eh, a ver compañero, a ver, les, voy, les voy a oh, comentar un tema por razón muy ya me di cuenta que el productor le va al Cruz Azul, ya me había dicho, perdón. Sí, sí, sí. No, Pero, aquí, no, claro. no el productor ¿Algo, ya algo, desapareció algo, esa, esa repetición, Jared. ya le desapareció. Ya, ya desapareció. A ver, Correcto. compañero, la intencionalidad de lo que es en el campo es algo que según Felipe, los árbitros no vale. Vale muchísimo en el fútbol. Si el pase va hacia ese, a esa zona donde hay dos jugadores uno delante y otro de detrás, es que la intención es darle el pase a uno o a otro pero Fernández va con la intención de querer meter el gol que va a ser el héroe del partido pero como no lo alcanza resulta que él va con la intención de meter el gol sí. si él se frena sí. y pone el freno de mano y no va con la intención de recibir la pelota, vale, pero ¿por qué va el pase dirigido hacia la zona donde hay dos jugadores? uno en fuera de juego y el otro no. No le tapa, no le tapa al portero, pero sí le hace dudar en la salida y en el achique. Si ven el, partid el partido, si ven la jugada y ven que Acevedo va a salir, pero de repente ve y dice, no, porque si remata el primer jugador, no me da tiempo de achicar, frena. Y cuando quiso salir, lo agarró entre medias. Y esa duda es que afectó y perjudicó al portero para no achicarle al... ¿Y qué fue lo que dijo a, aquí, eh, que, al, aquí eh, David... Hay... ¿Cuáles las cosas que dijo de las frases? Hay que tres perito? situaciones para... Sal, distraiga, te distraiga al portero. Una, Le una es eh, participar en el juego activo, la otra interferir a un adversario o tapar la visibilidad, como ustedes lo quieran llamar, y la otra es sacar ventaja. Oye, pero hay un, detalle, ¿eh? si hay un detalle, Si tiene intención eh, o no dejó el balón, no cumple hay con un esto, detalle, eh, requisitos yo... para sancionar el fuera de juego. Sí, ya, ya hablábamos de Paul Fernández, ya hablábamos de Paul Fernández que no hace por la pelota. Pero yo no veo que Acevedo vaya primero sobre Paul Fernández y luego sobre Cabecita. Acevedo va, va directamente directo, sobre bien. Cabecita. No tiene nunca una distracción que lo haga dudar. Va directamente ah, ver, sobre Paco, Cabecita. Paco, en la, en, la, en la hora anterior, ¿te explicó Hugo cuál era? Sí, no no, no, no, lo entendí venir. perfecto. Ah. Pero hay que ver la, okay, no, pero hay que ver la toma. Dice, me tengo que quedar. No, pero no, no, da no, que no que es que Acevedo él, nunca duda, Jared. Ah. Eh, Jared, no posiblemente Jared, si Ponferrandes llega que la pelota, tú dices, Jared, no hubiera habido gol, la, la jugada no, que tú no dices está, es yo, otra toma, no sabemos, José Ramón puede no sabemos. esa Jared, toma ya no existe, dices, ya aquí, Esa sí, toma ya la, ya toma, ya esa toma, esa toma que se esa toma. No, todavía <risa> <allá risa> vamos a encontrar. Habrá que verla, sí. esa, esa jugada que tú dices, Jared, es cuando Acevedo ve que sale el pase y él está decidido a salir. Y el que pone el freno de mano es Acevedo, pero no es el delantero de, de Cruz Azul. No, no, no, Acevedo. Acevedo va directamente sobre el cabecita, Hugo. No, no, Acevedo va directamente sobre el cabecita. A ver, señores, noto... La única noto posibilidad es sancionar que... fuera de sí. juego en esta jugada... A ver, ahí está, a mira. A ve, ve, ve, mira ven, mira, ven, de se ve, va. No, es la misma. yo no le veo no, cambio no, alguno, no, forma, no, no, no, no, ver. Ver. no veo cambio alguno, No, no, no. No, no, no, no veo todavía. cambio alguno no en clara. esto. La única posibilidad, les voy a decir, de señalar fuera de juego en esta jugada, es que Fernández se cruzara en la trayectoria de Orrantia y le impidiera no, y a llegar, Acevedo. es la única, Acevedo no la única situación. Pues sí, sí, Acevedo va a sobre el sobre No, pero Orrantia nunca iba a llegar, David. Nunca iba a llegar Orrantia. No, no nos, es la nos única poner posibilidad. Esa jugada, las demás. No, no, no, la no, la no, la no, no, Eso ya te quita lenta. la... Está a ver, clarísimo. Ya, sí, la en línea recta. Ahí está. Ahí está. la línea Jamás. No, no va directo, va, la va para atrás. Cabezita, no, se ve, se ve va, directo. Todo el tiempo. No, Mariles, ¿Y sí? qué portero se A va la para atrás? Perdón. ¿Y qué portero se, ver, para para atrás, qué portero se no, va no, para no, atrás? Ese no es culpa de, ese no es culpa de Cruz Azul. Exacto. Porque La toma de ellos. Esa que es la, es la que pidió. Esa es la toma de la que pidió. Dejemos. No ha hablado, no ha hablado nada no, el Chelís sobre esta jugada y es interesante escuchar su punto de vista. Yo creo que no, que no no, no, no interviene Fernández. El pase nunca lo iba a alcanzar Fernández. Y sí creo que Acevedo, no en esta jugada, ya en el primer tiempo, ya la, ya lo había dicho Doria, es un portero que se queda muy atrás, que no te no, no anticipa las jugadas. Exactamente. Yo, yo creo que ese es un er, ese es un error de Acevedo. Así eh, es. No en esta jugada en particular, algo que tendrá que aprender y que tendrá que ir leyendo para prever dónde va a caer ese pase. Si hubiese estado cuatro metros adelante, tres metros adelante, previendo que el pase iba a caer entre su defensa, y él quizás con las piernas lo saca, eh quizás llega al choque y, sí, y es gana. posible, quizá. es posible. Pero, acuerdo, pero, pero, pero no, yo, yo, yo, no veo, yo no veo a Fernández que quiere intervenir, yo lo veo legalito, error de Acevedo, si es que hay error. Bien, Bien. Error de Acevedo. Bueno. Está bien. Ahora, lo que sí. Ahora, en general, lo, el lo, arbitraje lo, es muy bueno, ¿eh? El arbitraje sí. es muy, Ahora, bueno, el muy bar, bueno. El bar no tenía que haberle dicho nada y Felipe. Hacen, más... hacen, hacen la comunicación le silenciosa. ¿Sí? Le dijo. Él se toca de que les está, de que le están avisando y en el momento que le avisan dice, gol. Hay una jugada que me gusta mucho de, una decisión de él, donde hay un tiro libre a favor de Cruz Azul, donde. Le protestan una mano de Doria, no sé si la recuerden que Doria le pega sí, con la sí, cabeza. Sí, sí. Que se va a tirar a la esquina. Que, que que va exacto, tirar la esquina. Que el árbitro les dice no voy a revisar porque le pegó en la cabeza. Muy similar a lo que pasó hoy ayer en la Champions, hay una jugada muy similar. Eso me gusta del árbitro, que tome la decisión sin esperar a que el VAR esté interviniendo a cada rato. Eso es, eso es agradable, eso es valor. Eso es estar seguro de lo que estaba haciendo Fernando Hernández, si son cosas que, que, que me gustaron, ¿no? Lo vi muy decidido y, y como lo dije hace rato, para mí es el mejor árbitro del torneo. Ahora de, decir decir que Cruz Azul ganó hoy con polémica arbitral no. pues tampoco, ¿no? Tampoco. No no no no no. no. no, no, no, oh. no pero...